El silencio es el grito de toda mujer. El silencio es la forma más estrepitosa que tiene una mujer de gritar, sabes que fue lastimada cuando empieza a ignorar, cuando empieza a distanciarse, cuando empieza a vislumbrar un mundo sin ti, y si lo que tú alguna vez significaste. Sé que es duro porque en el pasar del tiempo creíste que sería así siempre, creíste que todo estaría bien porque jamás pensaste que ella se pudiera ir. Lamento decirlo, pero hay personas que como ella tienen un límite, y aunque pareciera que esto no fuera así, hoy llegó ese día que de verdad, ella ya no puede permanecer aquí, y es que se dio cuenta que tú nunca te interesarías en ella. Jamás pensarías en ella, jamás te pondrías a pensar si ella era feliz o no. Solo tomaste su vida y la usaste para tu antojo, nunca te preocupó si ella te necesitaba, y que te quedarás un poco más. solo te marchabas y regresabas, esperando que todo siguiera igual. Lo entiendo, lo comprendo. Sé que es complicado de comprender, porque siempre te acostumbraste a que ella siempre estaría aquí para ti. Y lamento decirlo, pero ella no estará para ti, ya no seguirá aquí para ti. Es que aprendió a quererse, aprendió a amarse, aprendió a entender mejor, y a comprender que no puede quedarse ahí donde no la quieren ni la valoran. Comprende que todo terminó, y que ahora ella mismo necesita hacer su vida lejos de ti y de todo lo que tú alguna vez representaste para ella. Es duro, lo sé. Sé que te cuesta asimilar esto, pero comprende que toda mujer tiene un límite, y no puedes venir y pretender que ella siempre estará. Ella es una mujer tan fuerte que puede vivir sin ti. Puede luchar por sí misma, y puede demostrar a los demás que no necesita que la sostengan, porque ella misma se puede sostener. Lamento ser yo que te diga esto, porque seguramente ella ya no tendrá más voz ni pulmón para decir esas palabras. Y que lo siento, porque ella era una mujer especial, como ninguna la mejor. Pero decidiste perderla, decidiste dejarla a un lado. Te encaminaste a perderla y en el intento quisiste que las cosas siguieran siendo así. Tu egoísmo no encontró frontera, avanzaste tanto como pudiste y al final, al final arruinaste todo lo bello que ella sentía por ti. Querido amigo, cuando una mujer te ame, procura pensar más en ella. Procura tratar de entenderla mejor. O mejor no entras a su vida, créeme que la complejidad de sus telas será tanto para ti, que quizás termines confundido, y por ello termines por sabotearlo. Hay cosas importantes en esta vida y ella debe ser una de ellas para ti. Si no estás dispuesto a amarla con toda su complejidad y todo lo que ella conlleva, quizás será mejor que sigas tu camino, y no te vuelvas a ella, porque solo la lastimarás y en el acto la alejarás más de ti. Puede que tú ahora no lo abastumbras así. Quizás sea tormentoso, pero te juro que vale más la pena que la dejes ser feliz con otro, a que tú estés ahí, alejándola de alguien que sí la quiere. No la busques más, no trates de que cambie de opinión. Ya es muy tarde, cuando pudiste no hiciste nada. Ahora solo tomo esto como una lección y déjala ir, y que sea feliz con alguien más. Porque una mujer también sabe decir basta, y cuando llega a su límite, cuando tocas alguna de sus fronteras, sencillamente no puedes esperar a que ella esté aquí, esperando por ti. Qué triste que todo esto haya tenido que ser así, pero si no vas a cumplir tus promesas será mejor que no te quedes, no avances más, no la lastimes más con tus palabras, ya mucho daño le hiciste, y por eso mismo ella ahora merece una segunda oportunidad. La vida no siempre da segundas oportunidades, y si ella vuelve, asegúrate esta vez conservarla bien, porque si no lo haces, se irá, y no hay garantía de que ella vuelva, no hay garantía de que te dé una tercera oportunidad. Una primera fue mucho, una segunda demasiado y una tercera ya no existe.